Hola, yo soy Octavio de la Casa del Oficio y en esta edición les tenemos algo especial lo que vamos a hacer es una prueba diagnóstica para ver más o menos qué tipo de dibujo tienen ustedes ok, entonces lo que vamos a hacer sin mucho preámbulo es ponerles unas imágenes 5 minutos son un cubo gris una esfera blanca y van a estar sobre un fondo de... Una tela gris y una tela blanca Bueno, les presento a François y el señor juez Ellos van a estar acompañándonos en cada edición de la casa del oficio Antes de comenzar me gustaría hacerles un pequeño anuncio Ustedes pueden subir sus dibujos en Instagram Etiquetándome @tlitzanto t l i t z a n -t o Con el hashtag Diagnóstico Dibujo dibujo. Vamos para allá En esta prueba es importante que los dibujos que hagan los hagan sobre los materiales de costumbre, los que siempre usan, utilizando sus lápices de costumbre y dibujando de la manera que acostumbran. y se ha acabado el tiempo así que bueno vamos a analizar unos tipos de dibujo que podrían quizá estar relacionados con lo que le, ustedes sí. hicieron entonces el primero podría ser este, quizá algunos de ustedes hicieron este dibujo enfocado principalmente en la línea y si se fijan hay algunas cosas que se toman en cuenta y otras no principalmente se le da importancia a la estructura y quizá no tanta a los tonos por ejemplo se entiende que hay una, una sombra, quizá. Ojo, si hicieron esto es porque le dan importancia a los detalles. Aunque quizá habría sido más importante enfocarse en otras cosas. Por ejemplo, quizá en dar una textura general. Otro tipo de dibujo que puede haber es este. No, puede que pasen por alto la perspectiva, como podemos observar aquí. Vean. y la composición al estar perdón al estar los elementos quizá no acomodados de la misma manera en la que están en la referencia la referencia es el objeto que tenemos enfrente de nosotros, aquel que estamos dibujando ¿okay? vamos a referirnos a esto como referencia y a esto como nuestro soporte ¿okay? composición y perspectiva esto puede haber sido un poco más más acercado a lo que se ve de hecho, similar a como se aprecia así desenfocado. Si dibujas así, puede que tú tengas una ventaja para poder representar el volumen y que lo entiendas de una manera, digamos, mejor. Y bueno, también puede haber otro tipo de dibujos en el que empiecen concentrándose por un detalle y eso los hace olvidarse de otro detalle que está aquí. Bueno, no detalle, digamos otro elemento. Okay. Entonces, si tenemos un dibujo así, hay que cuidar cómo vamos a realizar nuestro trabajo. Pensar desde el principio cómo lo vamos a distribuir para que no nos suceda eso, que se ve cortado. Bueno, que tenemos que cortar o acortar el objeto. Otra cosa es que utilizar trazos suaves nos ayuda a dar una textura de mayor profundidad. Lo hace más fácil. Y... Traten de evitar los, los trazos muy fuertes, sobre todo al principio. Bueno, eso sí, ha sido todo por este video. Y recuerden, en caso de que quieran, deseen participar en la rifa de un lápiz creta color HB, los invito a subir sus dibujos, si gustan, con el hashtag diagnóstico dibujo Diagnosticodibujo, xdibujo. Me etiquetan a mí para que pueda ver sus dibujos del jueves del 18 de julio al domingo 18 de agosto. Revisión y comentarios gratis. Sí. Y también la rifa. Bueno, espero que sea de utilidad para ustedes y hasta la vista. Nos vemos. Si usted quiere aprender a dibujar, a la casa del oficio debe suscribirse. Sobre todo para poder bien pintar, el dibujo desde el principio ha de pulirse.